Muy buenas tengan todos ustedes en esta segunda parte de eh, calendario de Office 365. Hoy vamos a tratar de agregar calendarios en Office 365, en Outlook. Y para ello vamos a utilizar este botón de agregar calendario. Tocamos ahí. Y hoy vamos a ver específicamente dos, vamos a agregar dos tipos de calendario, que es un calendario en blanco, que es este de acá, y otro de días feriados de Costa Rica. Para ir organizándonos mejor, subdividiendo los, las diferentes temáticas. Okay. Existen otros, claro, puedo agregar de compañeros eh, institucionales o, o también de instituciones. Eh, puedo agregar desde la web si tengo alguno suscrito y puedo agregar desde archivos del computador, pero eso este, se verá para otro curso. Entonces vamos a empezar a crear el calendario en blanco y a este calendario en blanco pues necesito eh, específicamente ponerle un nombre. Entonces vamos a decirle que este va a ser de reuniones. Le voy a decir que sí, que el color azul me parece bien y como es de reuniones le voy a poner un icono de tiempo. Lo dejo en mis calendarios, por ende se agregaría en esta parte de acá de mis calendarios. Le doy guardar, como lo ven ya lo tenemos agregado. Ok, el segundo va a ser de días feriados como bien lo mencionamos. Entonces vamos a días feriados y este es muy sencillo de agregar buscamos Costa Rica y automáticamente él nos va a dar este, todas las fechas que tiene el país para, eh, con sus días feriados. Pues, ¿ven? Si lo pueden notar acá ya tenemos días feriados de Costa Rica, podemos cerrar esto y podemos verlo en ya en, en nuestro computador cada una de las actividades que eh, podemos tener con los diferentes días feriados. Ven, aquí estoy mostrando cada una de las actividades, ya vemos los días feriados de este mes y eh, eso sería todo por el día de hoy. Reuniones aún no las vemos porque no hemos agregado ninguna y vamos a dejar ya crear eventos para el siguiente video tutorial. Muy buen día.